Agua en la ribera de Jaya Atención, A en Santa Ana sí. tampoco hay agua en, Ana, en, en, tampoco. en esa interrogante que hace ya Sócrates ya, ya, ya, ya. ¿por qué acudir tan rápido? yo le agrego ¿por qué al Tribunal Constitucional estando ahí el Tribunal Electoral estando otros tribunales porque el Tribunal no, Constitucional que... del tribunal Mira, de Ciesa, porque el ya está apoderado de de... ya, el ya el que que da... está apoderado ah, del caso okay, okay. Además, hay una Mira, cosa que, hay que, hay que, el, que, que es el control constitucional que es el control concentrado ¿verdad? ...del Tribunal Constitucional... ...en ese caso sí... Pero sí ...ellos acuden el al Tribunal Constitucional... ...y quieren... ...que el tribunal declara inconstitucional no, eso, eso las aspiraciones un error en el título del lead de la noticia ah, o sea, lo que ellos quieren es que se declare conforme a con la constitución las ah, la normas legales que influyen ah, que ese bueno. presidente ellos lo que aprovecharon fue porque, okay. No se porque el candidato a diputado tema, tú sabes que ya, te que te ponen, ellos no lo oye, a oye, porque el candidato a diputado, el diputado mira, que inicia mira, todo espérate Francis Espérate, espera espérate, sí. frase. el candidato a diputado que inicia todo esto está solicitando la declaratoria de inconstitución. Entonces, Correctamente. Y hay que ver por qué lo está por qué lo está declarando así. Por bueno, porque él está él afectado. Perdió, por mira. Él Fíjate perdió, que él está en la condición ¿sabes? que Leonel Fernández. Y entonces él va para poder atacar ahí, esos artículos que, nadie, que le impiden. Nadie Él va. No, no, pero que él va a atacar eso. Eh, precisamente porque él está porque él entiende que él está impedido, claro, entonces va a atacarlo claro. para entonces quedar habilitado es la, la condición de, de esa persona y de los abogados de ellos porque han ¿De dudado persona, de del, que el, del que sometió de la, diputado, del diputado, del diputado, diputado. De diputado. Okay. primero, porque en primer plano, es un conjunto de juristas que representa al PLD, no no, ya es otra cosa, ah. me refiero al que lo inicia ah, okay. porque el, el grupo de juristas asiste como interviniente voluntario. voluntario, que yo entendí que debió de ser eh, como amigos curiales, y que... No, si no, era... no, es interviniente voluntario porque sí, tiene, él, voluntario. Tiene, él tiene una intención. Entonces, pero de todas maneras, quien inicia un procedimiento para declaración de inconstitucionalidad de dicho artículo, para mí es débil. Porque la ley es más que clara y no lo limita. Dudar lo hizo cometer la, la fuente y le dio la vía al PLD. Ahora ya lo estoy entendiendo. Mira, en ese sentido. ¿Para no... qué? Para que de este golpe y porrazo establezca una decisión vinculante y que establezca el transfugismo, claro, que a la vez, a para mí, malo, no no limitaría, no tiene nada que ver con transfugismo, eso no tiene no que ver con Leonel, pero, eh, pero claro, pero con el transfugismo no, no, no termina como un bloqueo a Carolina, es? es que no sé. Carolina dice no, es que no he terminado pero no terminado el, el tú te estás tomando el tiempo de, de, del tema completo para ti solo. Es que pero tómame para que el tiempo para participar. que él no se ofusque. No, no, porque esa es la realidad. Porque entonces pero si tómame el tiempo y tú me eh, das a mí, porque yo lo que sí. he hablado, dos párrafos y Sócrates. quiso ir a Carolina por no, el, no, el, no, el, no, pero mira una cosa. Miren una, una cosa. mira una cosa. Tú no habías llegado a mí. Me, miren, miren esto. Pero miren esto, espérate. espérate, espérate pero espérate. que estamos en el, el tema tiempo, colectivo. Sí, donde sí, cada pero mira, está bien, está bien. Pero miren esto, para que ustedes lo sepan. Vamos a ver. Miren. ¿Qué cosa? A las 7 y 7 yo debí de tomar un turno. Porque no, había llegado, no, pero, pero yo estaba aquí ya. Lo que pasa Señores, que tanto no Sócrates como la, Amado pusieron tiempo. un tema y él será mi turno. Y punto. Óyeme, vamos. Bien, bien. Es decir que ustedes vamos están enojado va, Vamos a escuchar a Carolina, vamos a escuchar a Carolina. Aprovechar no, pero que el concluya. No, porque va. si para el debate solamente se quieren oír las la, la que tienen los micrófonos más altos, que me están diciendo Gracias. que el de Warner es más alto que el tuyo. Que el concluye no sé que en tu tema. Cosa. Sí, sí. Vamos, Aprovechemos a, el tiempo. ¿Qué? Entonces sí, yo sí. digo que es de parte de la, del, del candidato que asumió la postura, le hizo una especie de, de, de línea. O le facilitó la vía para que en esa interposición el PLD rápidamente y raudo le tomara la palabra y fueran entonces a procurar establecer un mecanismo de cierre que la Constitución pero se lo establece. Lo hacerlo, no, no sí, sí, pero no iba a suceder. Ahora. Yo te voy a pedir sí, un favor. Sí, sí, podían hacerlo. Sí, tal, sí, yo te voy, voy a pedir un favor. Si no ellos se aprovecharon, si no... pero ellos podían hacerlo directamente. Y encontraron o sea, esa esa oye, óyeme, Yo te voy a pedir un favor. Cuando tú te tratando de temas jurídicos, vulgariza el lenguaje. Sí, porque habla de cierre. De... Oye, eso nada más lo entendemos nosotros. Sí, sí, sí. Eh, vulgariza para que el lo para lo pueda que la gente entienda. Porque Como es la última instancia, el constitucional en su grado de concentración de la vigilancia, análisis es y decisión polar, no de los aspectos constitucionales este es el tribunal fin o último exacto. y es el que determina y da conforme o no a la lo constitución lo dice lo que va lo último, y, exacto, es, y es el mecanismo a eso ahora. vinculante eso donde es automáticamente usted se puede sentir que es como una especie de ventana de esa que cierran así que cuando hace así, y cerró, es sí, no, cer a todo. Sí, ya nada más. Cerró a todo. Concluiste, Francis. Bien. De mañana.